Mi nombre es Diana Rosa, eh, Bueno, me caracterizo por ser una muchacha defensora de, por los derechos de los animales y bueno salí el 11 de julio del año pasado, ya, ya casi un año ya, y, y bueno estuve detenida 18 días y bueno eh, cumplí y ya estoy libre. Yo salí ese día, mmm, mayormente por, por impulso de las redes, por el embullo de las personas, salí a manifestarme como casi todo el mundo. Lo que más me motivó fue, eh, hablando generalmente, fue la situación del país entero: fue la situación de mi vecino, la situación de mi familia, mi situación también personal, sobre todo cuando pasó este clic que fue lo del cambio de moneda, que ya fue cuando las personas dijeron, ya, basta ya, y fue cuando pasó la manifestación, la gran manifestación. Bueno, ese día me, me meten, bueno, me encarcelan en, en la estación de Zapata y C. Ahí nos tienen toda la noche y toda la madrugada hasta que nos transportan para mm, El vivá que queda en Calabazar. Y ahí fue cuando estuvimos 18 días presos. Entonces, a, muchos, a, a muchas de las muchachas manifestantes que estábamos ahí, que así nos decían, las manifestantes, eh, las trasladaron a muchas para cárceles, para El Guatao y, y otras cárceles. A otras las liberaron. Y bueno, eh, lo mío terminó en una multa, me pusieron una multa. Con estas personas también se hizo una y se prestó una atención especial, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son, qué nivel de estudios tienen, a qué se dedicaban, cuál era su conducta anterior. Si podía, de, sin presentarlo al tribunal, tener alguna posibilidad legal de no presentarlo y sin embargo mantener una atención con ellos. Hubo otros hechos. Que son los hechos más graves que ocurrieron en La Habana, en el caso de La Huinera, que ocurrieron en Toyo, que ocurrió en, en Holguín, que ocurrieron algún, en, en la ciudad de, de Cárdenas, en Matanzas, que fueron hechos más graves. Estaba pensando ahorita y estaba diciendo, wow, es que hace un año ya, y, y lo repetía en mi mente, decía como, hace un año ya, es fuerte, y me, me emociona y todo, porque ha sido un año muy largo, donde han pasado muchas cosas, muchas cosas muy feas. Y, y ya te digo, eh, sí, es bastante tenebroso saber de que existen muchos amigos que, que están presos, muchos artistas que conocemos todos que están presos todavía en casales muy muy lejos y muchos amigos también que se han ido del país por esto mismo. Personas que ni pensaban irse del país se fueron precisamente por todas estas cosas, por el empeoramiento económico y por el empeoramiento eh, quizás emocional de, de todas las personas aquí ahora mismo. En Cuba hay tremenda tristeza. En Cuba hay mucha tristeza por todo lo que ha pasado. No se puede tratar de, de tapar eso con, con memes o con cualquier cosa que hagan en las redes para disimular. Eh, aquí imagínate, después de un año que todavía existan personas presas por, por esto, es bastante triste. Autoridades del sistema judicial señalan que los delitos más recurrentes generados por los hechos del 11 y 12 de julio fueron por este orden el desacato, atentado, daños, desorden público y resistencia. Bueno, me gustaría mucho que en Cuba en algún momento exista una democracia real. Una democracia que no sea falsa y que no esté en un papel, sino que exista de verdad. Incluso hablando eh, desde dentro del pueblo, porque nosotros mismos somos los que primero tenemos que pensar en eso, en democracia justa, de verdad. Y bueno, yo creo que la solución una de las grandes soluciones es irse del país. La verdad es muy triste, es muy lamentable, porque no yo no quisiera irme de mi país. A mí mi país me gusta, me gusta mi cultura, me gusta... No me gusta tanto el calor, pero sí me gusta la gente, eh, el guaracheo cubano, me gusta. Y, y entonces es, es irse, irse porque mira lo que nos hacen.